La última encuesta de Equipos Morida cuenta que 56% de los bolivianos está satisfecho con la situación general del país. Esto implica la estabilidad económica y datos del crecimiento económico que sitúan a Bolivia como referente de la región. Según la ficha técnica, el estudio de opinión pública se realizó entre el 29 de julio y el 4 de agosto y fueron encuestados hombres y mujeres mayores de 18 años, de todos los niveles socioeconómicos, residentes en áreas urbanas y rurales de todos los departamentos del país a excepción de Pando. Pero la ciudadanía no solo muestra su satisfacción por la situación actual que vive el país. Un 51% de los bolivianos califica como buena o muy buena la situación familiar en los últimos 10 años. y 50% cree que el país va en dirección correcta en esta década, con lo cual se confirma que el país no vive una crisis económica y que el crecimiento de varios sectores contribuyen al dinamismo de la economía.